Son todas las personas. ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡No veo, No sé si somos hinchas, ¿no? No. no. no. Ma tiene ma duda? Manzana, manzana. Partidazo. Bueno.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 Llegamos justo, ¿eh? Llegamos justito. Bueno, justito, hoy tuve que bien. descansar, tuve un cumpleaños. Un saludo muy grande a Paula, a Luqui, a toda la familia de ellos, a todos mis amigos que me ven. Me fui, me fui un poquitito de joda, hijo. Está muy bien. De vez en cuando tenés que descansar. Porque si no esa cabeza loca que tener de fe. Porque ahora, ahora en la semana sale.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 Ganó, viene invicto en todas las peleas que participó el sábado. Peleó a la noche y, y ganó, por suerte. Es un, es un boxeador. Vecino de Hurlingham de, de, de William Morris. ¿Y quién lo entrena? Loyola. Loyola, muy bien. Arranca el partido y como siempre decimos que sea futsal a través de la hora de Hurlingham. Mueve, el voice.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 Con Bryan. Bryan que lo quiere apurar. No, ahí está. Eh, eh. La recupera Bryan. La toca para Maxi. Maxi para.. La va tocando para Guille. Guille con, con fe de Giroma. Que cumplió años. Y es pelota sí. para el Boys. Saca la banda para el Boys. A ver cómo sale. Como Arman. Arman jugando desde abajo. Prefiere girar. Sí, la va a pasar arma con el 10 que avanza sobre la mitad de la cancha no. primer tiro al arco del boys. el arquero de Vélez Arfield, retiene la pelota con facilidad en un solo tiempo Sí, viene con fe el remate de Guille buena llegada de Vélez buena llegada del Fortín dos minutos recién de partido el palo, Salió el Boyz acá Salve. cerquita nuestro Brian que lo espera Lo espera lo espera Guille van a boys? Ahí? Oh, oh. Buena jugada el Bois, Buen cabezazo Y sigue llegando gente al baile Sale con Fede Con Brian con Guille Este es el primer tiempo de Vélez Old Boys Fecha 21, lo estás viendo por la hora Se viene Vélez Old Boys que la revienta Y se juega en el campo de Old Boys En tres minutos de juego Mucha cantidad de público de Vélez Mucha cantidad de muchos de Se han Hasta acá, es un clásico barrial Entendible totalmente Y para nosotros súper, más que disfrutable Estamos transmitiendo con mi celular. Mueve Vélez, se viene el remate, gol. Tres minutos. Tres minutos del primer tiempo. Abre el marcador el Fortín. Gana Vélez. Gana Vélez 1 a 0.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 Y verlo a Vélez activo y haciendo goles y jugando bien. Ojo con Olvoy porque está ¡Ay! Que... Suchi, mira vos. Pelota una, para Maxi. Una pelota larga. ¡Bien, Maxi! Bien, haciendo. Maxi. Saludos a todos los que nos están viendo, todos y todas las que nos están viendo. Si sí, recién arrancaste y recién te enganchaste. Ojo. Maxi para ¡Oh! Fede. Bien la marca de Olboys Y sale Olboys de abajo. La marca tiene que ser de Maxi. A ver. Cuidado. Pírate, pírate. Opa. Bien, bien, bien. El arquero cortó. Pelota para Old Boys. Juega bueno, en mitad de, de cancha Olboys. La pelota que llega limpia. O Saque de arco para el Fortín, Pasando...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 Buena jornada de Vélez Futsal contra Old Boys No, comimos el primer pelotazo en dos años de transmisión de partido de Futsal. Pero acá abajo, no, no pasa nada. Es plástico. Es el plástico. Se viene Old Boys en mitad de cancha Vélez, que lo trata de... Está bien, defendiendo en rombo Vélez.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 antes que sacarla de ahí, dejarse en lo mal, ¿eh? Bien, Martín, bien, Martín. Pelota para el Boys en mitad de diciendo, está bien, Estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo. Te lo apruebo. No, porque te me, pongo pusiste, un 10. me pusiste una carita. De este no, como no, que... no, no, no, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Algo le tengo que decir, es mi hijo, Dios, me da pena. Entró, entró Lucas, ¿Estás entró. diciendo cualquier cosa. No. Entró Martín, entró Lucas. Entró Facu Ferreira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 ¡Pelote va muy... uh. Uh. El remate de Lucas que saca el arquero por arriba. Se salva, el se salva el Boys. Muy buen tiro. Muy buen tiro. Está bueno eso. Tiro de media distancia. Que en el a veces se deja de Otro tabo. tiro de media distancia sí. ahora de Facu. Ya está engolosinado. ¿viste? Pasa por arriba del travesaño. Sí. Saque de arco. arco. saque de arco número 363 en la cabeza de los 10. puede lo que es yo. En la mañana que se le ocurra.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 El traguillo de vuelta. ¿Está bien? Bien. Mira si estaba viendo de casa. <risa> <risa> <estás bien>? ¿Qué <risa> Argentina sí. <risa> es un país generoso. <risa> no bueno, tuvimos tiempo de hablar y demás, no sabemos qué pasó, porque todavía no tienen Tiro libre, tiro libre acá. Están preparando, queremos saber qué pasa, qué sucede. ¿Quién va a ejecutarlo? Juega preparada. Lucas se viene bien la marca de Boys y juega a Vélez, juega a Vélez. Hace la personal Lucas, Olgoy Boys lo marca juega para atrás con el remate con el remate de facu ferreira que pega la defensa del boy remate muy potente muy fuerte otra vez para facu facu que la deja para lucas vamos viendo Vélez, guille lucas facu facu que quería tirar un lujo no le sale recupera el boys ahora y sale desde abajo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 Falta de fe de Giroma. Re falta. Y como decimos siempre en este espacio de cuántos segundos. Sí, ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Si no, ¿Pide tiempo el Boys? Sí, pide tiempo el Boys.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 La verdad, y para nosotros, la verdad que. La verdad va. que es lo mejor para Diego. Lo mejor para Diego. mira Fede, vos no habías nacido. No te pones a llorar. ¿eh? No, no me voy a poner a llorar. Vos no habías nacido. <risa> yo estaba trabajando en piedra del aire, fui ay, a ay, Bariloche, ojo. la marca, diga. Fuimos con un amigo a Bariloche a ver la final del mundo. Y gritamos los goles para que que saca campeón. Y después veníamos como loco malo. Viste, por el medio de la ruta 2.37, tocando bocinazos, cuatro tipos arriba un auto. Bien, bien.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 Ahí va. Entró Matías Jur. Ahí estaban tocando con Mati. ¡Fed! La pica Maxi Bravo. La recuperado. Bien bien. Yeah, bien. bien. Bien. bien la de sin falta bien y ahora y ahora se vienen acá eh agárrate agárrate que juega vélez sí corner corner para el local corner para vélez el banco de que dice no fue no fue no fue, fue, que cobra, fue. y se levanta el público del fortín me gusta el 7 a ver se abrió sí para el remate uh.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 Lateral en ataque ahora para el boy. Se levanta la hinchada.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 Sacá la segura. Hay que sacarla. Sin falta, pues, sin falta. Abrir la cal, al 13. Quedan un pelotazo. Aplica, se va afuera. Después, cuando hablemos, vamos a hablar de nuestros amigos de Le la banda. Decían, de... Y hable, hable y cuente. Todavía no, después de la banda de rock, Cabeza de Cholas. Es un bandón de Hurlingham es el típico típico sonido de rock de las bandas de Hurlingham Para mi gusto, de las que siguen conservando la antigua forma de, de tocar este rock and roll en Hurlingham. Cabeza de Chola, lo que está haciendo es que están este, trabajando en un nuevo disco. Yo tengo acá el nuevo disco, un nuevo CD, un nuevo trabajo, lo que te quieran, puede virtual que disco.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 este festín. Bien, la recuperación, hay que apretar. Dale, dale, no deje pensar, no le deje pensar. ¡No le deje pensar! ¡No lo pensar! ¡Ahí está él recuperando y no le corre fuerte y se va! Y ¡Saque de banda para el Fortín porque apreta! Muy, muy buen partido futsal estamos viendo. dice el juez. Pues. Están charlando. para Matías Hur Bueno, faltan 3 minutos 20 para terminar el primer tiempo gana a Vélez 2 a 1 pero el afuera no se va Olvoy con la pelota si sí, Mati si sí, Mati bien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 Estamos desde el barrio de Liñerzo, en la capital federal. Sí, Vélez, sí, Vélez, 3 a 1. ¡Gol! ¡Gol! ¡Le vele! ¡Facu Ferreira, Facu Ferreira el autor del gol! Ahora 3 a 1 gana Vélez. ¡Fuerte! que le dije acá hasta el momento? Faltando un minuto, treinta y dos. Ahora el marcador se amplió. Va tres a uno. ¡Sí! Tenemos que ganar. Ojo. Cortala y sacala. Cortala y sacala. Lo dejan jugar a Fede.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 Ah, sí, puede. Puede, puede, puede. Faltan 29 listo, segundos. Listo, listo. 27, 27 segundos, coma 6. El partido va 3 a 1. La cantidad de faltas ahora van 4 a 3. 4 faltas. All Boys. 3 faltas. Vélez, Salfit. Saquen la pelota tranquilo. La pelota se va afuera. 20, 20 segundos.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 Chata. Terminó el primer tiempo, terminó el primer tiempo, lo viste, lo estás viendo por la hora de Hurlingham, cinco minutitos y volvemos, gana Vélez 3 a 1. Pocos minutos y mete el primer gol. Old eh, Boys ha tenido bastante dificultad para encontrarse entre ellos, vamos a ver qué hablaron en el vestuario y con qué armados salen ahora. Eh, esas oportunidades todas las, apro las aprovechó Vélez, ellos empataron, un gol de buena factura, pero que no es un menos, pero es un gol que lo logran a raíz de una, de una falla bastante importante en defensa. Tal cual. Es una pelota sola que va hacia atrás y no lo pudieron marcar de ninguna forma. Ahora va a arrancar el, el segundo tiempo, repetimos, estamos desde el barrio de Liniers, en la ciudad de Buenos Aires, está jugando Vélez y All Boys, gana Vélez y, y en un ratito... Y en un ratito tomamos el Super Renault viejito por la autopista del oeste, Nos bajamos en esa salida que dice Burlingame, vamos por Pedro Díaz hasta el Estadio Municipal para transmitir el triangulito con Chacarita. Papá. Otro partido más por la hora de Burlingame, no mientras sé, acá no estamos... Sé, no sé qué juegan en otras partes del Gran Buenos Aires, pero el futsal está en el oeste, viejo. El futsal está en el oeste. Hay mucho futsal, y hay mucho futsal también en Urlingham, porque está la liga barrial de Urlingham, donde cada vez hay más equipos que, o clubes de barrio que tienen la actividad de futsal, para que claramente los chicos que están en el barrio representen a su equipo, a su club barrial. Ahí está atacando, atacando el Boys tiro de media distancia sobre el arco que pasa por arriba altura del travesaño eh, se enredaron ahí en la, en la defensa los jugadores de Vélez pero es provocado también por una acción del juego de Olboide que salió a, salió a marcar más adelantado ahí está atacando Vélez, recupera la pelota la tiene el Olboide está luchadísima la visita que quiere Bastante. salir de abajo claro. Vélez que lo aprieta Pasa mitad de cancha, pelota al segundo palo, que por suerte no llega el jugador de la visita del llegaba, Boys que salva Vélez. Llegaba bien y llegaba acertado con una jugada que, como decís vos, si conectaba, pasaba por ventanilla con el ticket y cobraba gol. Sale Vélez desde abajo. No hay que enredarse. No hay Dos cosas, no hay, que subestimar, no hay que subestimar al otro equipo, nunca en futsal y no hay que enredarse solo solo con la pelota que te enredas y entonces la terminan sacándola hay que sacar salida limpia sería lo ideal Vélez aprieta como dice Federico también en el futsal el que más se equivoca es el que pierde es prueba y error cómo te copias eh? <ríe> y no tengo otra cosa que hacer que escucharte a vos y anotar todo lo que decís Federico no te quepa duda. Aprieta Vélez a saber. Sin, sin falta, sin <coughs> falta. Muy bien, muy bien. El 10 de Olbois contra 3 de Vélez. Y la pelota la gana el 10 de Olbois. <tose> Pelotazo de Olvois. La baja con el pecho no es muy bien. La marcan tres de Vélez, se la quitan. Se viene Faco, se viene Faco. Jugada no me armada, me me sigue me me solo. Me Buscó la falta claramente y la consiguió. Falta, tiro libre para el Fortín. Busca y encuentra. Es más fácil indicarle que pasen por acá. Tienen más ancho esto por acá, pasen. Ah, bueno. Tranqui. Bueno, ya puede venir el cuarto. A ver. Veremos qué pasa. Veremos qué sucede. Veremos con qué nos encontramos. A ver... Uy. Pelota, pelota. cerca, pelota cerca. De vuelta al palo derecho de Old Boys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 como que estaba torcido pero Ya sé Se viene Vélez con muy bien. Muy bien el arquero del cabrera, Boys salvó un gol cantado. Muy bien el arquero del Boys se concentró. No tuvo miedo. Estuvo bien parado el arquero del Boys y salvó un gol, pero Ahora sí, ahora sí. Ahora sí que lo apretaron Ahora sí, ahí está. Dale. Listo, listo, listo Muy larga, muy larga Pelota para Vélez Barrio Cartero dice ¿Cómo andan Viñones y Torre de <risa> Qué país generoso Ahora nos vamos a ver con Maxi Maxi Ay, va bien. para, para no. el triangulito Maxi, eh, ¿hay una posibilidad que llegues una empanada? Algo digo yo, de onda, te la, te la garpa Federico aunque sea cuatro. Sí, sí, sí, sí Mati. Ay. Ojo, oh, oh, listo. Oh, oh. Pelota para Nico Novales. para... Todavía no me pudo sacar de la cabeza el asado que comimos ahí en el triangulito. Buena la presión, buena la presión. <risa> Se viene Luis Bien, Lucas, bien, Lucas. Ojo. Bien. Nada, nada, nada, saca, nada, nada. A Dale, Lucas. Sácala. Sí, Faru. Sí sí, sí, sí, sí, sí, Facu. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí, ya está. Ya está, ya está, ya está. Se sí, eh, puede recuperar. Muy largo. Se recupera bien Olbois. Eh. Se viene el Albo Pelotazo, bien, buena bien, la bien, respuesta bien. de Nicolás Nogales Parado, atento, En la jugada del arquero Aparece, aparece el arquero de Vélez Es un corner Faltan 15 clavados Gana vas? Vélez 3 a 1 Guille, sacala Guille, bien, bien. bien Guille, bien Guille. Guille como dice Federico, la peina hacia atrás ahí, Y está, la ahí. saca para afuera la pelota limpia Y ya salió el bois En mitad de cancha cuando entré el 14 Le corta la pelota a Vélez Bien, bien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 AFA, estás en bolas con la reprogramación de Vélez contra entrada del Magro. Disculpame que te lo diga. Ponete la fila, sí. cariño. Ya, te, ya tendría que tirar la, la reprogramación. ¡Sale Vélez con arquero jugador! Pero tanto ahí está de cabeza, qué buena ¿Ojo? jugada. La recupera Fede. Sale Olgobis, mitad de cancha. Va tocando Vélez. Recupera el Boys ahora. Buena jugada de ellos. Y bien la defensa de Brian. le saca en la línea. Salvando la espalda del arquero. Salvando las papas Sale de vuelta. La levanta, la empala Bien, bien. Gustavo bien no para el partín. Gustavo Vizarejo está viendo este, este partido. todo no, bien.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 Sí, con fe de Chiroma. Uh. Uh, una pelota de vuelta. Dos metros de distancia del palo derecho del arquero del Boys que sale ya desde abajo. Faltan, 13, necesita, faltan 13 minutos. Necesita empezar a cambiar esta historia el Boys. La tiene complicado el partido. El resultado. Se sí, viene Vélez se viene el Fortín con Fe, Giro que hace la personal, pelota seguro segundo. Se ¡Hicieron falta y tiro libre y amarilla! ¿Ole? En un rato dice Barrio Cartero, vemos el amulillo, lo único que espero es que tengas un paquetito con unas cuatro empanadas, una cosa así, porque no, te está, ¿cómo, un... ¿cómo estamos garroñando. Estamos garroñando mal, viste, es que siempre esto, viste, los medios, los medios dominan todo y encima te piden comida. Ah, Son los sí, hijos de la, la madre. madre. Así no se puede. La verdad así no se puede. Bueno, a ver. Remate Ishe que pega la barrera. Gracias Ariel por tanto, que vuelve. Tío.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 Bueno, acá lo que, lo que está pasando, Old Boys está muy desorganizado. Entonces cuando ataca, a la ataca gente, a la All gente Boys. que no está viendo, mirála, mirála. Mirale. Eh, hola gente, cómo están? Hola gente, hola música, dijo. Old eh, Boys está muy desorganizado. Entonces eh, sale a atacar, no resuelve la jugada, eh, Vélez lo anticipa y sale con y sale de contraataque.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 para la visita que ya saca juega al medio con el 11 decide tirar sobre el arquero la agarra justo el arquero de la agarra sobre el... la línea pero sobre la línea terriblemente sacará Están cuando atrás salió a apretar All Boys desde el arranque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 va a llamar al jugador de Vélez, que también nervioso, veo sorpreso, le va a sacar la tarjeta amarilla. Nuestro amigo tiene que bajar unos cambios y va ganando 4 a 1. Pide mirar el marcador. Entiendo que, lo que, que las cosas que protesta y que dice, en muchas situaciones, sí, está, lo que está pidiendo está bien. Pero son es cosas dentro de la cancha, ¿no? Está ganando 4 a 1 Faltan 11 minutos Brian, Fede Brian de vuelta Toca a para el... Ariel que le busca el segundo para los Fede El Fede. arquero y se está atento Sale, se corta la jugada Se viene la contra Se viene la, contra, se oh, viene la contra Bien la defensa de El remate Bien Bien, bien. Bien, Nicolás Nogales. Son chicos de la tercera, ¿no? Que están, sí. que están pasando. La pelota así en discusión. en poder del arquero de Vélez y la va a tirar con el brazo bien atrás el arquero de Boy que sale ahora con el 11 mitad de cancha vuelve hacia atrás pase largo se la viene. Si viene va tocando con Lucas vuelve para atrás Sin falta, ahí Lucas. la pelota, va. Saca arquero jugador, boy Linda remera la de la la Violete. Vélez defiende en rombo. Se equivocó el Boys. Se equivocaron. Y saque de arco para el Fortín. A ver. Buena jugada. Y tiro libre para Vélez. Faltan nueve minutos para terminar este, este partido y nueve minutos para que nos subamos al coche y salgamos corriendo para no, vos. Yo y, primero bailo la chola A vos primero bailo la chola y no vas a hacer una entrevista si van a verle alguna cosa ¿no? Si me ¿Ves? pinta, sí ¿Cómo que si sí te pinta? hijo de la madre! No! ¡No! Somos así, incorregibles Pero nos divertimos, ¿eh?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 Y bueno, el partido se da así Y después en alguna contra de Vélez Puede llegar el quinto gol Como pasó con el cuarto gol ¿Ves? Ahora ¿eh? Ahí está. ¿Ves? ¿Y ¿Por qué para el revés? Ve para el revés si lo putea? El, el jugador del gol está caliente El de Vélez no hizo nada Bueno, fue... No entendí por qué la tarjeta amarilla para el jugador de Vélez. Faltan ocho minutos. Ocho minutos y se calienta porque es un clásico esto.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 El supermercado, entonces se ha hecho así son Panamá ¡Muy bien! ¡1% por él! ¡Ay, Mati! Mati es una de más Oh, no. Como bueno, ahora cambió el bien. partido, ahora cambió totalmente Ahora es Olvoy con arquero jugador Vélez va a defender en rombo Y va a pasar de Que Vélez si puede meter goles así de, de larga distancia Eso es lo que va a pasar, faltan 6 minutos 30 Usted va a ver 6 minutos 30 De esto, literal ¡Ale, dale, Y de tiempo, Olvoy Y hable, cuente, comente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 Vélez se ha Vélez se ha contactado entre ellos, tiene muy buena conectividad entre los jugadores. Pelean, pelean, pelean, pelean y pelota para el Boys. arquero de Vélez, que la tira uh -huh. paso lejos al lado del palo izquierdo es el arquero de hoy que sale con la mano arquero jugador bien bien bien de Vélez, bien que bien bien bien bien bien bien todas las que en otros partidos por ahí no te salen, ahora bien sí. se encuentran, tocan, se arman Cortan jugadas, proyectan jugadas, convierten goles. ¿Y qué le cobra la otra? Bueno. En cantidad de faltas, van 4 a 3, 4 faltas tiene Olvois, 3 faltas tiene Vélez, 4 minutos 0-7 para terminar. La pelota no tiene que llegar al segundo palo. Bien, ahí está Brian. Bien, la, bien, bien, bien Olgoy trabando en el medio. Lateral para el Fortín. Que ya juega, va tocando para atrás. La regala Luca y nos salvamos. Es no, Cuatro minutos. Cuatro minutos para terminar. Juega Facu. Facu te van a dar. Amarilla. Amarilla para el Boys. 3 minutos 30.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 40 Ay, a ver, upa. Sin falta, sin falta. Dejalo jugar. Dejalo jugar que así pasan los minutos. Pelotazo. Ariel. Bien la defensa de Vélez. Bien. 2 minutos 30.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 levantó rápido igual, ¿eh? Y ahora sí le dan. Y cobra al revés. cobra para el Ya estás viendo por dónde por la hora de Urlinga al deporte través el del ball! streaming de Facebook. ¡Bate! ¡Bate! Tomá para hoy tu tía Juanita. ¿Quién te iba a decir? Que ibas a poner el celular y vas a ver gratis partidos de Futsal? Siguiendo a dos equipos que en realidad en cada partido está siguiendo a cuatro.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 Ganando el clásico de barrio contra el Boys, gran partido de Vélez. Se viene Maxi, le van a dar a ver, sigue Maxi, pelota para atrás y ahora se viene el Boys, y ahora se viene el Boys, y ahora se viene Vélez y traban en el medio, traban que te traba, me vuelven loco con la rama la para atrás, y bueno, y lo, 40, lo van a buscar, 43 segundos.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 14, 14 para terminar. <tose> Horrible. Uh, <tose> Uno el boys y lo viste por la hora. Ahora, ahora hacemos, hacemos, hacemos, lo hacemos porque ya no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 se queríamos entregando la producción muy bien ahí fue la diferencia Vélez Vélez empieza ganando el partido 1 a 0 se lo empata All Boys, y yo creo que ahí en el empate y 5 minutos más fue lo mejor de All Boys en el partido no? y ellos sí aparte ellos ellos vienen peleando el campeonato por ellos también están, están, bien, están en arriba claro. jugando, sí. nosotros necesitamos las victorias porque estamos en ese pelotón de abajo que yo le digo a ellos que tenemos que seguir trabajando de la misma forma muy bien. porque en el juego en bárbaro pero lo único que nos faltaba la diferencia de lo que hicimos hoy, que fueron los goles. Claro. Eso es lo que veníamos apoyando el Pero nosotros, a todos los rivales de arriba, lo que viene primero Creo que le hicimos partido de igual a igual. Y creo que nosotros, hoy se vio un Vélez de lo que verdaderamente podía haber sido protagonista del campeonato. Igual que la que un montón. Claro. Y vamos a esperar a llegarlo más arriba posible. En el segundo tiempo lo que se vio bien de Vélez fue la, la defensa. Para que después, eh, por ejemplo, cuando ellos sacaban arquero jugador, ¿no? La defensa pues, de Vélez. La tenemos bien ya hace un par de partidos que nosotros de arquero Pablo lo marcamos bien. Hoy ¿sabes? tuvimos 8 minutos, más, 7 minutos y medio, pero marcando arquero jugador y la verdad que hicimos un esfuerzo bárbaro de hacerlo. Más que yo estoy haciendo lo hice. Yo estoy contento por ello. Si bueno. Vienen, se matan entrenando, todos los días. Y uno de no afuera trata de... Necesitamos una victoria, por la claro. verdad, no te voy a mantener. Necesito. Y más un clásico, ¿no? Como es Solvoy. Sí, yo no quería de que paso mayor, que la gente haya disfrutado. La verdad que la gente la Lle, de Alboy de Vélez, increíble. Que sí. vino una cantidad, hace rato no venía. Y dentro de, de todas las dos parcialidades tuvieron No, estuvo muy bueno, estuvo y muy eso, bueno. eso es lindo. Eso, eso es lo que, lo que es del futsal, lo lindo. Exactamente. Así sí. que bueno. Bueno, felicitaciones y bueno, que ande todo muy bien y nos, nos estamos viendo, la amigo. venir. <risa> obvio. No, ni <risa> ganamos. Que ande todo muy bien. ¿Vamos a bailar la, la cholita o no? Vamos, <risa> Bueno, eh, en cinco minutitos salimos para allá y estamos con, eh, con Urlingan, con Chacarita, que ande todo muy bien.